Hoy, en Marihuana Natural, vamos a ser testigos por primera vez del corte final de un cultivo. Como podéis ver, se trata de un cultivo Indur que está desarrollado en dos armarios desmontables de 1,20 por 1,20 de base y 2 metros de altura. de armarios son fáciles y prácticos a la hora de montar y desmontar. No hay que hacer perforaciones, así que no hay que dejar ningún agujero en la habitación de cultivo. Cuando se cultivan armarios, se reduce considerablemente el volumen de cultivo. Esto conlleva a que las oscilaciones de temperatura y de humedad sean mucho más bruscas, así que vamos a analizar un poco más profundamente los pros y los contras de este tipo de armarios. El armario está ubicado en un almacén que se haya techado por una pequeña chapa metálica. Está claro que el aislamiento es muy pobre y que las variaciones climáticas del exterior van a influenciar negativamente en el cultivo. Sería aconsejable, para frenar el impacto de esa oscilación térmica, el poner una doble capa con un aislante en medio. Cada armario se haya iluminado con una bombilla de alta presión de sodio de 600 vatios, que está instalada en los sistemas de refrigeración de CULTU. Cool Estos sistemas son buenos para el verano, pero como ahora estamos en invierno, sería mejor quitarlos y así favorecer con ese calor al cultivo en general para poder aumentar la temperatura. En invierno es importante mantener las lámparas encendidas cuando las temperaturas externas son más bajas, así que hay que cultivar por la noche. De esta forma, liberamos todo el calor dentro de la zona de cultivo, amortiguando esa disminución de temperatura que tiene la noche. Si observamos los registros de las máximas y las mínimas de las temperaturas y de la humedad relativa, podemos ver cómo el impacto de la temperatura exterior ha sido muy severa dentro del cultivo de interior. Se registraron durante las últimas pasadas lluvias porcentajes de humedad superiores al 90% y también temperaturas inferiores a los 10 grados. Con estos parámetros se está creando un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de enfermedades fúngicas como el oidio, que luego veremos más detenidamente. En los dos armarios se están cultivando un total de 50 ejemplares, 25 por cada armario. Se trata de esquejes de la mítica variedad de Jack Flash, que estuvieron solo 10 días en crecimiento. Luego fueron puestos en estas macetas de 7 litros, cuadradas, negras, que a su vez han sido colocadas en bandejas grises de un metro por un metro. Como podemos ver, la altura de las bandejas no es muy elevada. Esto dificulta la extracción de lesiviados que han ido drenando las plantas. Esto ¿A qué es debido? Es debido a otro inconveniente de los armarios, que es la limitación que presentan en la altura, ya que no se pueden elevar demasiado los focos y también hay que mantener una distancia mínima entre los focos y las plantas. Por eso, las bandejas han de quedar un poco más bajas. Vemos el hueco que hay en la maceta, que incluso se llega a ver el jiffy donde fueron enraizados los esquejes. Sería conveniente que se hubiera rellenado la maceta con sustrato nuevo mezclado con guano de murciélago. Así se hubiera mejorado la nutrición de las plantas. Insistimos en la necesidad de realizar limpias en las zonas bajas. Como vemos, no se ha limpiado esa zona, lo que dificulta el manejo en el riego y en el abonado de las plantas. Del mismo modo, estas partes producen cogollos que no son muy productivos. Es mejor centrar toda la energía de la planta en que forme un gran y potente cogollo central. Para favorecer la verticalidad de las plantas, se han entutorado con una caña de bambú y con bridas. El tutor lo que hace es reforzar la estructura de la planta y evitar que rompa por el tallo central, lo que es muy importante en cultivos de interior donde las plantas resultan mucho menos fibrosas y son más propensas a quebrar. Si observamos los tonos de las hojas, podemos ver cómo han tenido problemas en alimentación. No es que no se hayan alimentado, han tenido alimento, lo que pasa es que en esta zona el agua es muy calcárea. Cuando se riega con agua con altas concentraciones de calcio, existe un grave riesgo de parecer bloqueos antagónicos entre nutrientes. Es muy común que se produzcan eh, precipitaciones insolubles de aniones como el fosfatos y sulfatos y también que se bloqueen la absorción de otros nutrientes como el magnesio, como el potasio y también como el hierro. La más típica de hecho es la clorosis férrica que antiguamente se le conocía como clorosis cálcica de ahí la relación estrecha y maltrecha entre el hierro y el calcio. Es importante utilizar productos orgánicos que nos ayuden a desbloquear el suelo, como es el caso de Nutrigen de Trave. Se trata de un producto recomendado para el cultivo de cannabis, que además de nutrir las plantas y de favorecer el desarrollo microbiano en las raíces, también nos ayuda a potenciar el efecto tampón del sustrato. Simplemente mezclando Nutrigen con el sustrato de cultivo antes de sembrar hubiera sido suficiente para potenciar esa vida microbiana que nos hubiera ayudado a desbloquear esos nutrientes y volverlos en formas similares por las plantas. Todo ello se hubiera traducido en una floración mucho más exuberante. Como ya hemos indicado anteriormente, el cultivo ha sufrido un severo ataque de oidio, lo cual es completamente normal teniendo en cuenta las condiciones extremas a las que ha estado sometido el cultivo por la falta de aislamiento. Hay que tener en cuenta que el oidio es un hongo que prolifera de forma incontrolable cuando las temperaturas del día son algo elevadas, pero sobre todo cuando hay humedad y frescor en la noche. Ante estas condiciones extremas es aconsejable por el bien de futuros cultivos que se dote a esta zona de un calefactor que pueda subir la temperatura al tiempo también de instalar un deshumidificador que permita disminuir esa elevada humedad que se produce sobre todo en los días de lluvia. Las plantas de Jack Flash llevan ahora mismo 65 días en floración. Si observamos los cogollos podemos ver cómo todos los estigmas están comenzando a mutar de color. Ya es hora de coger la lupa y observar los tricomas para ver que estén bien formados y que han empezado a embarizar. Y vista con la lupa, también nos están indicando la planta, que es el momento del corte. Ahora, para proceder a un secado rápido, lo primero es eliminar todas las hojas y luego, una vez eliminadas las hojas, solo quedará cortarla y agradecerle todo lo que nos ha ofrecido y ponerlas a secar. Una vez colgadas las plantas, ya solo quedará esperar a que sequen y la hierba quede apta para su uso. En próximos programas más, si no os olvidéis de vernos y de compartirnos. ¡Feliz 2015!